Vivir yeah, como we un we tío. Tío. Tal vez no te convendría los De plan, plan, plan. Pero Se primero que Vivir como una mentira Tal Se vez te y he vivido tantas cosas, cosas, cosas Algunas tan espantosas fueron, Otras fueron tan, tan hermosas, hermosas Pero lo que he aprendido Es que la vida Es que la es vida es tan asombrosa, asombrosa Que te llena de enseñanzas No te pues ves como parece no. afuera Hay cosas peligrosas afuera, peligrosas, cosas peligrosas Que si es posible es mejor que, que no, no la hacer. sepas Y mejor si sigue pensando en que todo En que todo, todo es, es color de rosas Y vivir como una mentira, mentira Tal vez no te convendría pero créeme, que es mejor, que, es mejor que, que toda la porquería que día, hoy en día a día. Nosotros no somos aptos para, para verla, ver para la realidad no están, están listos, listos para, saber. para saber. No creo que todos puedan comprender, no creo que puedan comprender. No, no creo que puedan comprender. No, no, porque sus mentes no dan la capacidad. Poder ver la realidad, no, no, no, no, no. La capacidad, la capacidad para ver la realidad. Por mundo. eso es mejor Porque que todos vivan bajo la gran la mentira, mentira. Tira, pero solo imagina lo que no nos se esconde detrás de una cortina. Cortina se, se encuentra, encuentra escondida, escondida, escondida toda la verdad. verdad pero, ¿qué más da? Da, ¿qué más da? tú sigue el mismo camino. No, no, no importa lo que sepas No importa. Lo que lo que veas, solamente, solamente no, lo no lo cuentes. Actúa como si fueras un turista. turista. Okay. Y que tú o solo sabes nada, nada, nada de lo que afuera pasa. pasa. Lo que aprendes, si sí. hay algo, algo que, que te moleste, no tienes por qué quejarle quejarle Si no estás a dispuesto a pagar el, el precio. Para que eso cambie, canon. no, no, no, no, debes quejarte, no, no, si no Si no quieres pagar el precio no, para que eso cambie, eso y cambie Ya he vivido tantas cosas, tantas cosas Ay, No son espantosas espantosas, todas fueron tan hermosas Pero lo que he aprendido es que la vida es tan asombrosa, asombrosa. Que te llena de enseñanzas, no todo es como parece Abuela, hay cosas peligrosas Rosas. Es mejor vivir como una ¿Me mentira? mentira. Tal vez no te convendría, ¿Sí? pero créeme que es mejor que crees? toda la puta la porquería por... ah, que existe hoy en día. Man? Ya se la saben, por el ritmo de los hace